Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal nuevamente. Yo soy Nicole, para los que no me conocen. He vuelto con un video un poquito extraño porque yo no he sabido básicamente nada de lo que ha pasado detrás. Quise cambiar un poco la dinámica de suposiciones sobre mí porque me pareció muy repetitivo y como que ya está pasando de moda, entonces no quería hacer algo como eso. Así que se me ocurrió un video en el que solamente puedo responder sí o no a las preguntas de la gente. Y lo que yo hice fue eh, subir un Instagram story pidiendo que la gente me preguntara de la A hasta la Z, lo que quieran, y yo solamente voy a poder responder sí o no. Así que Trevor está detrás de cámaras y me va a ir haciendo las preguntas, de las cuales yo no he visto. Así que, ¿qué será? Vamos, Trevor, ¿estás listo? de verdad yo no estoy lista, ¿ya? No sé qué me han preguntado. Como solamente puedo responder sí o no, no tengo opción de... Explicar mi respuesta, así que al final de todo voy a escoger entre dos o tres preguntas para poder explayarme un poquito más y para que me entienda. Así que vamos con la primera pregunta. La primera pregunta. ¿eh? ¿Estás a favor del aborto? Sí. ¿Siempre quisiste ser modelo? No. Trevor es tu primer enamorado. Sí. ¿Has tenido vicios como casino, drogas, alcohol? No. ¿Alguna vez has robado? Ay, pero tiene, pero pero hace tiempo. Sí o no, sí o no. Ya, sí. ¿Te has comido alguna vez los mocos? Sí. ¿Te gusta modelar? Sí. ¿Alguna vez has vomitado por chupar? No. ¿Has tenido malas experiencias en el modelaje? Sí, hay videos. ¿Haces dieta para mantenerte flaca? No. ¿Eres amiga de Brunito Pinasco? Sí. ¿Comes comida chatarra? Sí. ¿Has posado para editoriales desnuda? No. ¿Pagan bien en el modelaje? Es un poco confuso, pero diré que no. ¿Te consideras saludable? Sí. ¿Saliste con Bruno Pinasco? <risa> este va a ser el weight. No. ¿Has viajado alguna vez con Canje como otras influencers? No, amigos. No. ¿Te llevas bien con otras influencers? Sí. ¿Alguna vez has sacado la vuelta? No. ¿Quieres ser la conductora de Sin Escapes? No. ¿Conoces a Rix? ¿Qué? No, no, definitivamente no conozco. ¿Crees en los extraterrestres? Sí. ¿Eres feliz con todo lo que has conseguido? Sí. ¿Has besado a alguna chica? No. ¿Te hacían bullying? Sí. Ya, esta es larga. Es larga, ok. ¿Si Taylor Swift se va de tour a México o a otro país, irías y grabarías para tus seguidores Swifties? Sí. ¿Perdonarías ¿Sí? una infidelidad? Sí. ¿Eres cristiana? Tu cara, por Dios. <risa> ¿Eres cristiana? Sí. ¿Vivirías como mochilera? No. ¿Estás emocionada por TS7? Sí. <risa> <risa> Pero no sabe qué es. Pero sí, sí. ¿Pero eso es tú, ¿cuántas preguntas han sido? 32. No es nada mal. Bueno, ahora tengo la opción de explicar máximo tres. Quiero explicar o contar un poco más sobre si he robado. Obviamente no he robado ayer, ¿no? Sino cuando eres chiquita, creo que siempre te agarras los caramelos o los chocolates de las tiendas. Y lo abres y te lo comes. O te lo llevas. Pero creo que es algo súper inocente y creo que todos hemos hecho eso alguna vez. Así que creo que no tiene nada de malo ya. No me juzguen, por favor. Otra pregunta era si pagaban bien el modelaje, entonces el modelaje es muy amplio y en desfiles no pagan bien porque es una sopla pasada y como que ya hay un estándar de, de los pagos, que por lo general siempre es en dólares, a menos que recién estés empezando y consigas un canje de medio pago, canje de pago y bueno, en general el modelaje acá no paga como afuera Obviamente paga súper poco Y a veces hay sus excepciones Como me ha pasado que hemos hecho, por ejemplo, una campaña súper grande Que ha tenido paneles en la calle eh, Fotos en redes, fotos en revistas Entonces va sumando cada cosa, obviamente, bajo un contrato Porque siempre es importante tener contrato Y creo que en general, como que sí pagan bien Pero dependiendo de qué cosa haces De qué cosa haces Entonces es un sí o no, más que nada otra respuesta que quiero explicar mejor es la de si salí con Bruno Pinasco. Sé que muchos en su tiempo podrían haber pensado eso porque éramos parte de un grupo muy unido de amigos, entonces siempre salíamos juntos y hacíamos un montón de cosas juntos y nos tomábamos fotos con Bruno, con los demás chicos y Bruno siempre posteaba fotos conmigo porque yo era la única mujer en el grupo y obviamente todos sentían como que cierta protección hacia mí y creo que... Nos hicimos tan amigos Que era normalazo tomarnos fotos O salir de fiesta O ir a la playa juntos Y era totalmente normal Pero obviamente nunca salimos O sea, nada que ver Pero creo que se puede haber confundido por ahí Un poco extraño, ¿no? Pero saludos, Bruno Saludos Espero que les haya gustado el video Si quieren una segunda parte Por favor, escriban abajo Les dejo mi Instagram abajo No se olviden de suscribirse a mi canal Dándole click al botón rojo de abajo Y a la campanita para que les notifique cada vez que subo un nuevo video, así que sin más nos vemos en un próximo video, chicos los quiero, he vuelto no me voy a desaparecer un rato chao.